Si, si, si lavar o no lavar el huevo y eso, parece que en vamos a continuar con el, con el debate. Ana Luisa nos prometió que nos iba en este programa a enseñar a freír bien un huevo, que creo que es todo un arte, o sea, uno dice, ah, pues ya, bien un huevo y que quede, pero no, es, es realmente una bronca freír un huevo, Ana Luisa, a ver, cuéntanos, bueno, el, el, el, los huevos estrellados o los huevos este, son de mis favoritos. Y encontré una forma también de que no sea, o sea así con un poquito de grasa, no tan fritos, sino eh, que guarde eh, o sea, la forma y queden tiernos. ¿no? Yo soy amante de que el, el huevito es esté este tierno, pero este, la clara esté súper bien cocida. Porque si no, y, ahí sí ya. ¡Exacto! ¡Exacto! Que puedas remojar el pancito, la tortilla en la yema, pero que la clara no esté viscosa. Sí, eso no, no, no. O sea, yo soy súper pinti con eso. Entonces, este, como que me he tardado ahí de que me tiene que salir porque a fuerza, ¿no? O sea, no me gusta esa consistencia de clara cruda. La yema la tolero y me encanta, pero la clara sí, no. Entonces, este, lo que yo hago es, de hecho ya tengo aquí mi sartencito. Tengo mi sartencito ya destinado a... Pues, este ya está viejito, pero puede ser uno ya un poquito más fancy, bonito, nuevo. Y perfectamente le caben dos. Entonces, también para que no se te desparramen eh, y quede un círculo, ¿no? Tus dos huevitos y círculo. Y sea súper bonito. Y una tapaderita. Esto va a hacer que prácticamente tengamos una cocción. Una así con un poco de aceite o mantequilla, como tú quieres. O, y un poquito de. Se va a generar un poco de vapor. Entonces vamos a tener calor abajo, vapor en medio y en la, la tapadera va a estar caliente, se va a ir calentando. Lo que va a hacer es como una, un pequeño hornito, ¿no? Entonces ahí ya va a tener una, una este, ventaja de que con ayuda de la tapadera va, va a estar recibiendo nuestro, nuestro huevo en la parte de arriba, que es la que tiene tema, va a estar recibiendo calor y más o menos cuánto tiempo y a ver flama alta flama baja flama media para precalentar el sartén un poquito de aceite poquito y porque a mí no me, también tengo este como mucho mucho me fijo mucho en que no me gusta como que está chichorranada así como chicharroncito no me gusta esa consistencia y ese sabor de la clara quemada o hecha chicharrón y eh, bueno le pones el aceite a fuego medio o si queremos mantequilla, que son deliciosos con mantequilla realmente, eh, no se nos vaya a quemar el tema de la mantequilla. entonces Si decimos poner mantequilla, perfecto. Ponemos los huevos, dos huevitos caen perfecto, uno, dos, tres para este tamaño ya es mucho, pero dos son ideal. Ponemos los huevitos, los abrimos, los, los, los dejamos ahí un ratito, les ponemos sal, si les gusta con pimienta, pimienta o algún otro este, que estén acostumbrados, para mí son deliciosos con pura sal, y las tapamos. Le bajamos la temperatura en lo que preparamos nuestro plato, nuestras salsas, a lo mejor estamos calentando tortillas, y lo que va a permitir este tipo de cocción es que se genere vapor y se cuezan perfectamente. Ahí, y bueno, cuando es una tapadera así de este tipo de cristal, lo que vamos a poder ver, nos va a permitir ver qué tan cocido va nuestro huevito para que no quede así como chicharrón, como que de repente se nos quema la orilla, ¿no? O sea, una, una orilla muy quemada, de repente queda el, la clara medio aguada y...